Palabra del Señor Gloria, Gloria a ti, a ti Señor, Señor Jesús A partir de hoy hasta el final de la Pascua Leeremos los capítulos que Juan dedica a la última cena de Jesús con sus discípulos Esta cena empezó con un gesto simbólico muy elocuente El lavatorio de los pies Una gran lección de fraternidad y de actitud de servicio para con los demás es una página que leemos el Jueves Santo. Aquí escuchamos la consecuencia que Jesús quiere que saquen sus discípulos. Primero dice, el siervo tiene que imitar lo que hace su amo. El discípulo lo que ha aprendido de su maestro. Ellos han visto cómo Jesús se ha ceñido la toalla, ha tomado en sus manos la jofaina y ha ido lavándose los pies unos a otros. Es lo mismo que tienen que hacer ellos. Y dice Jesús, dichosos ustedes, y lo ponen en práctica. También empieza a anunciar como uno de ellos, Judas, lo va a traicionar. Y repite la idea de que así como el Padre lo ha enviado a él, él lo envía a ellos a este mundo. El que recibe a los enviados de Cristo, lo recibe él, y por lo tanto recibe el que lo ha enviado al Padre. La afirmación de la identidad de Jesús se repite también aquí, para que crean que yo soy. Termina diciendo, el que recibe a mi enviado me recibe a mí, el que a mí me recibe, recibe el que me ha enviado. Lo mismo se dice en Mateo 10.40, aplicándolo también a los discípulos. Lo mismo se dice igualmente de los niños, los que entonces carecían de todo derecho y dignidad, y lo mismo aplicado a cualquier ser humano. Es fácil admirar el gesto del lavatorio de los pies hecho por Jesús, y cómo ha entendido él la autoridad, Jesús dice, no he venido a ser servido, sino a servir. En este pasaje Jesús acaba de darles la mayor muestra de servicio y de humildad, lavándole los pies a sus discípulos. La invitación es a entender el signo y ponerlo en práctica. Se trata de entender que la verdadera felicidad se encuentra en el servicio a los demás, en la humildad, en no pensar que uno es mayor que los otros a pesar de nuestros puestos, sea en la casa, en el trabajo, en el gobierno. Hemos sido llamados a invitar a Jesús que siendo Dios no retiene para sí ese título y se hace uno de nosotros, que siendo el Señor se hace siervo, que siendo maestro se hace discípulo del Padre. Si entendemos esto y lo ponemos en práctica, seremos dichosos, nos dice Jesús. Con respecto a su presencia en cualquier ser humano, ¿por qué tratamos con más respeto lo sagrado que lo profano? ¿Por a muchas personas les preocupa más lo religioso que lo laico? ¿No será porque creemos más en el Dios que está en el templo que en el Dios que está en el niño, en el vecino, en el mendigo o en cualquiera? ¿No será eso el más claro indicio de que nos importa más el éxito de la religión que la suerte o la desgracia de los seres humanos? La religión nos ha hecho un bien incalculable. Pero cuando no hemos entendido esto que nos dice hoy Jesús, ah, nos hace también y nos sigue haciendo mucho mal, porque es una fuente inagotable de engaños. Decía Thomas Ruster, un teólogo, la experiencia religiosa de muchos ya no es de fiar. No es poner en duda la fe, sino en ponernos en el camino recto de la fe en Jesús, que es el único camino que nos humaniza. En la Eucaristía, dándosenos el pan y el vino de vida, Jesús nos hace participar de su entrega de la cruz por la vida de los demás. Él mismo nos encargó que celebráramos la Eucaristía, hagan esto en memoria mía. Pero también nos encargó que lo imitáramos en el lavatario de los pies. También dice, hagan ustedes esto, otro tanto, lávense los pies los unos a los otros ya que comemos su cuerpo entregado por, y bebemos su sangre derramada por. Todos somos invitados a ser durante la jornada personas entregadas por, al servicio de los demás. Dichosos nosotros, dice Jesús, si lo ponemos en práctica. Que el Señor los bendiga.